Buenos días y un saludo a todos los amigos del blog. Bueno, mire, hoy voy a retomar unos vídeos que hacía antes sobre videocomentarios. Video eh, en aquellos vídeos que hice creo que tres o cuatro, yo lo que hacía era eh, comentar, digamos, los comentarios que ustedes me envían a a la sección de los comentarios del blog. Ahora retomo aquello porque creo que era una iniciativa interesante que yo la abandoné en cierto tiempo, pero que creo que puede seguir siendo importante y bonita también en este momento. Bueno, eh, para mí es una forma de acercamiento a todos ustedes, de casi así digamos, eh, tener con ustedes una conversación así un poco digamos entre comillas más cara a cara para mm, acercarnos los unos a los otros y poder conocernos un poco mejor y que y el que PLO sea esa especie de relación que yo pretendo tener con todos con todos ustedes bueno mire eh, voy a re repasar o hacer un pequeño comentario una pequeña reflexión a algunos de los últimos comentarios que ustedes me han enviado, de los últimos de hace aproximadamente, pues quizá un mes o por ahí, más o menos, más o menos. Empiezo por los últimos que me han enviado. Mire, el último es de un, un señor que se llama Uriel Alejandro Godine. En este comentario, este señor eh, me habla, hace una reflexión sobre el vídeo que yo grabé sobre el conductismo, una solución simplista para un problema complejo, que ya lo grabé hace bastante tiempo. Este Uriel, Uriel un saludo eh, para ti, voy a hacer un comentario así seguido el uno del otro, al comentario de Uriel y al comentario de otro, de otro señor que se llama Manuel Argote, que me lo ha enviado unas semanas después, pero que los dos tratan sobre este vídeo que yo grabé del conductismo. Bien, Uriel, Uriel Alejandro, me dice, me dice, en relación a esto, me dice, bueno, si habla del conductismo radical, sin problema, pero la aplicación de ese enfoque está bastante extinta hoy en día. Eh, lo primero que yo le digo a, a, a Uriel y también, y también se lo digo a Manuel Argote, es que me ha gustado mucho el estilo eh, en el que ellos me hacen el comentario. Es un estilo sensato, honesto, cordial, digamos agradable, que es lo que yo les vengo diciendo siempre, que podemos realmente las diferentes opciones, las diferentes interpretaciones del ser humano. Entre las diferentes concepciones podemos dialogar, podemos hablar, y podemos respetarnos y ser cordiales dentro de las diferencias que tenemos. No tenemos por qué tirarnos los trastos a la cabeza, porque, bueno, por pues muchas razones que son muy largas de explicar, cada uno de ustedes y yo hemos optado por una concepción, y esto sería una larga historia para ustedes y para mí, yo creo que en algún en algún momento yo lo he explicado pero seguro que ustedes también tienen una larga historia detrás de la elección de una determinada concepción sea el conductismo, el psicoanálisis en fin, cualquier otro enfoque terapéutico bueno, en relación a Uriel luego él me envía otro, otro vídeo en el cual me dice, otro comentario que me dice ¿es verdad en verdad espero que haya una retroalimentación constructiva para todos aquellos que repiten críticas al psicoanálisis sin tener idea de lo que dicen. Igualmente para los que critican al conductismo. Les recomiendo que se informen antes de, de emitir cualquier crítica en contra de cualquier enfoque psicológico. ¿Ven ustedes una crítica cordial? Primero me hacen una crítica a lo que le he dicho antes, pero luego este señor, pues se da cuenta de que, de que desde cualquier opción podemos, una crítica, podemos hacer una crítica a otra opción, pero eh, eso no implica que no tengamos que ser cordiales y que podamos eh, profundizar. Yo también les digo, aquellos que me hacen críticas sobre eh, este vídeo del conductismo, yo no soy ningún especialista en conductismo, eh, yo este vídeo evidentemente lo hago desde una... Desde una perspectiva psicoanalítica yo hago una crítica de algún elemento del conductismo. Pero también han de saber ustedes que yo no soy un especialista en conductismo y por tanto puedo cometer errores a la hora de hacer una crítica de algunas cosas del enfoque conductista. Y yo las acepto de buena gana, incluso les digo más. Me gustan esas críticas. Sí, yo las recibo de verdad, me gustan. Me gustan porque me ayudan a entender me abren puertas que a lo mejor yo no he abierto nunca, eh, me hacen ver cosas que yo no he llegado a ellas, me ponen a lo mejor más al día de lo que yo estoy, esto es lo mismo que yo espero de los demás cuando los demás hacen críticas al psicoanálisis, que hagan lo mismo, que hagan lo mismo. Yo también les digo que yo he creado últimamente una psicología que llamo psicología del ser, que ya les he dicho, hay vídeos en los cuales ustedes pueden ver ¿Qué diferencias tengo yo con el psicoanálisis clásico a la hora de hablar del ser humano? En esos vídeos que hablo de psicología del ser lo explico lo explico y lo seguiré explicando en otros vídeos. Incluso hoy voy a grabar uno porque ya saben ustedes que hoy hacemos una sesión de grabación en la que yo grabo varios vídeos que luego los vamos, eh, los vamos eh, colgando durante estas próximas semanas. Bueno y yo también voy a hacer hoy un vídeo donde voy a hablar un poco un poco de esto que les digo bueno, pues entonces yo le agradezco a, a Uriel su, su, su comentario y para que ustedes, mmm, hablando de, del, siguiente, del siguiente comentario a ver, un momento eh, voy a ir al comentario de Manuel Argote que es el último que tengo aquí en el ordenador Mire, eh, Manuel Argote eh, me dice eh, que la conducta es una propiedad relacional, una interacción, o sea, que no está dentro ni fuera. Su, dice, me dice, sugiero revisar el texto que es conducta de Esteve Freysa y Vaqué. Bueno, yo le contesto, eh, dice, la clave para para saber lo que es conducta, es ir por los verbos, por los verbos, de tal manera que pensar, atender, recordar, olvidar, también son conducta. Eh, bueno, es lo que me quiere hacer ver, es que cuando el término conducta no solamente se refiere a la conducta externa, sino a la conducta interna, esto me parece una aportación buena, me parece, bueno, pues una aportación como esta, a mí me hace pensar, y evidentemente me parece muy positiva, esta aportación de Manuel Argote. Yo le contesto y le digo que, eh, que estoy de acuerdo con ese concepto de conducta, se refiere a lo interno y a lo externo, a lo interno y a lo externo. Pero le añado una cosa, le añado una cosa que en el psicoanálisis está bastante clara, y es que lo interno, lo interno muchas veces, lo, que, lo interno consciente es muchas veces una defensa, una resistencia frente a lo interno inconsciente. Esto se lo digo por ejemplo. Una persona puede ser muy amable, eh, muy correcta, eh, muy educada, con un lenguaje y un comportamiento así como muy, como muy medido, como muy ordenado, como muy pero muchas veces detrás de este tipo de conductas conscientes, internas y externas se esconde otra realidad a veces les he puesto el ejemplo siguiente, les he dicho a veces leemos o nos enteramos en la televisión o por la prensa de que un señor o una señora que era muy correcto muy educado, muy atento y todos los vecinos lo tenían por tal resulta que este señor comete un crimen y mata a su mujer esto se ha dado ya bastantes veces la pregunta es ¿cómo un señor que era tan correcto tan educado, tan sensato entre comillas comete un crimen? ¿cómo? hombre lo podemos explicar diciendo lo siguiente esa era su comportamiento consciente defensivo que escondía detrás otras cosas que eran muy violentas estaba escondiendo su violencia inconsciente como reprimiéndola, como ahogándola, como sepultándola, detrás de un comportamiento consciente que tapaba todo eso. Puede ser también que en la relación de pareja hubieran motivos para desatar, desatar esa violencia inconsciente. Muchas veces cuando se habla del tema de la violencia de género, hay que hablarlo de una forma completa y compleja. La violencia no se crea normalmente de un momento para otro. En las parejas suceden muchas cosas con el tiempo que pueden degenerar en conductas violentas. A veces la conducta del hombre es una conducta más explícita, más violenta en el sentido físico de la palabra, porque normalmente el hombre físicamente es más fuerte. A veces la conducta violenta de la mujer es menos es más de palabra, es más de acción, es más de comportamiento, es más en se refiere más a lo afectivo, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que no es fácil buscar culpable. Es verdad que el que ha cometido un asesinato lo ha cometido y punto. Y a eso no se le puede no se puede odiar, no se puede negar, ¿no? Pero tenemos que ser, para eliminar el problema de la violencia de género. Tenemos que verlo en su complejidad total, en su complejidad presente e histórica, porque la violencia de una pareja puede proceder de hace 10, 15, 20 o 40 años y se ha, ha explosionado, ha explotado en un momento determinado. Pero habría que ver también la historia de esa violencia. En absoluto justificamos la violencia, por supuesto, solamente intento decirles a ustedes que hemos de darle una explicación que tenga en cuenta toda la historia de una pareja en su complejidad. Bueno, entonces yo a, a Manuel Argote y a... Bueno, eh, a Manuel Argote que también en esta en esta aportación que él hace de de cómo entender la conducta en un sentido interno y externo me parece me parece muy interesante por tanto, tanto a Manuel como a Uriel yo les agradezco su aportación y el tono en que lo hacen gracias Manuel, gracias Uriel voy a ver ahora alguna aportación más me voy más hacia las últimas aportaciones y bueno, tengo Tengo aquí la aportación de, a ver, un señor de, de Perú que se llama Atún Rumic, Rumic III se pone aquí. Eh, bueno, este señor mmm, me da las gracias, ya me he escrito varias veces, gracias, gracias Atún por tus aportaciones y por tus... Eh, lo que me dices de que los vídeos te están ayudando bastante y que estás agradecido a ellos, etcétera. Yo también quiero darte a ti las gracias porque ya me has me has has hecho comentario para EPC y tú sabes que yo digo siempre que los comentarios del blog es una forma de hacer un blog diferente, una, un blog de participación, un, un blog de saber que es un un digamos un proyecto de ustedes y mío, pero a mí me gustaría que fuera un proyecto de ustedes y mío de los de todos ustedes y mí y así es un proyecto mucho más bonito y mucho más eh, digamos completo y más agradable bueno a tú gracias por tus aportaciones voy a otra a otra de estas a ver bueno luego hay otro señor que se llama Manuel eh, Luis Medina eh, me dice me dice con respecto al vídeo para entender tus síntomas me dice excelente vídeo Juan muy bien explicado y sobre todo y sobre todo ayuda mucho a, lo, a la autorreflexión y autoanálisis bueno pues yo una vez más le contesto a, a Luis Medina que, que le doy las gracias porque a mí también me ayuda saber que a ustedes le ayuda a ver qué es lo que yo logro con con todo este trabajo, porque esto es un trabajo enorme que yo hago, desde hace ya 5 o 6 años, para ustedes yo no cobro nada, absolutamente nada, al contrario me supone gastos todo esto, como lo he dicho en alguna ocasión, ¿qué es lo que yo gano con esto? Pues lo único que gano es saber que puedo estar haciendo un bien a una serie de gente, y también me ayuda a mí a hacer una reflexión, a, digamos, a saciar de alguna forma mi deseo de investigación porque cada vídeo lleva una investigación unos más, otros menos y por tanto la compensación que tengo es esa doble esa doble compensación la de ustedes y la propia mía porque me ayuda a esa a, a hacer un poco esa investigación que yo siempre he deseado hacer y deseo hacer porque yo soy una persona que siempre me, me ha gustado hacer investigación yo soy por así decirlo mi mente es una mente investigadora, ¿eh? y por tanto lo ha sido, lo es y lo será siendo. Bueno, pues nada, eh, Luis Medina, gracias también a ti. El próximo, el siguiente comentario me lo hace Emilio Emilio Gironés, eh, eh, es un comentario así, digamos, complejo, me dice, Buenas noches desde Barcelona, he estado escuchando su su speak de fondo mientras, creo que se lee así, de fondo mientras trabajaba con mi eh, jornal, eh, es una herramienta clave para mí, no puedo estar quieto, siento inquietud por saber y vivir, buena referencia a Totten y Tabú de Freud que hice en, un, en uno de los últimos vídeos, es genial poder contar de gratis con estas conferencias que hacen de mi terapia personal, está haciendo algo mucho más complejo e interesante. Él me escribe en relación al vídeo también para entender tus síntomas. Bueno, luego también me hace otro comentario en relación al vídeo eh, eh, La piscina del placer y la discordia. Bueno, me hace dos comentarios, uno a, a cada uno a un vídeo de estos. Bueno, pues eh, Emilio, yo... Quiero decirte? Pues que eh, de, lo que tú me dices me alegra un montón, porque si estás haciendo una terapia personal y al mismo tiempo eh, ves los vídeos y una cosa te lleva a la otra y las dos cosas te sirven para, para, para entenderte, para entender tu vida, para entender tu pasado, tu presente y tu proyección futura, pues ¿qué más quieres que te diga? Pues qué maravilloso, que, que, que gracias, que todo esto te suceda y me alegro que todo vaya bien. Bueno... Voy a seguir con... Voy a seguir. A ver. Bueno, hay dos personas que me hacen... Casi siempre que hago un vídeo, son dos personas muy fieles en sus comentarios. Son Esteban. Esteban, él se, él se pone aquí, diversión, sabe, orives, pero yo sé que se llama Esteban porque al principio lo hacía así. Y otro señor que se llama Raciel Córdoba. Raciel Córdoba sé que es... Eh, que se dedica a la psicología eh, y Esteban no me acuerdo creo que me lo dijo una vez pero no recuerdo a qué se dedica bueno, yo con estas dos personas estoy muy agradecido ¿por qué? porque quizás son las dos personas que más <coughs> perdón <coughs> quizás son las dos personas que más han participado desde el principio en los comentarios del blog y, y todos sus comentarios ustedes los pueden leer yo les ruego que los lean lo de Diversión Sabes Olivier y Rafael Córdoba son dos personas de América Latina eh, yo les pido que lean sus comentarios porque son muy interesantes siempre sí, son muy interesantes y por tanto les estoy tremendamente agradecido hombre, no puedo leer porque sus comentarios hay muchos comentarios de ellos y todos ellos son Vale. les invito a ustedes a que los lean, y a ellos les estoy muy agradecido. Y un saludo desde aquí para Esteban y para eh, Raffier. Eh, otro señor que me escribe, otro comentario, es eh, eh, San Sargdong. un nombre interesante. Bueno, eh... También Sam me ha escrito bastantes comentarios, eh, me habla en este caso sobre el vídeo vencer a la máquina, que hice sobre eh, los que juegan a las máquinas, la ludopatía esta. Y él se refiere a un vídeo, a otro vídeo, que también me, me saludo ahora mismo desde aquí, un señor que me escribe como rey gitano, rey gitano, y me hablan de este vídeo. Eh, bueno eh, los dos me dicen algo me hacen una crítica a mi vídeo diciendo que eh, que quizás no lo desarrollé la parte digamos psicológica, la parte que se refería al problema de la de, de, de esta esta adicción, no la desarrollé demasiado demasiado bien, y llevan razón llevan razón porque yo después de grabar el vídeo pues me di cuenta que no, que no había salido eso bien, que yo me había quedado con una serie de cosas que por en ese momento no me habían salido. A veces cuando grabo un vídeo, pues no siempre puede salir tan bien como yo quiero y también a veces por ignorancia y a veces porque, porque sobre la marcha pues se te olvidan cosas o no, no, no, no, no te salen en ese momento. Yo les pido disculpas a los dos, a Sam y a Regitano, y bueno, y como ya les dije en mi respuesta al comentario, me esforzaré por hacerlo mejor. Gracias a los dos y un saludo. Eh, yo dediqué el vídeo este a, a Sam, porque fue, porque fue el que me propuso que hiciera un vídeo sobre eso. Y yo lo hice, no salió del todo bien, pero bueno. Bueno, pues nada, un saludo para los dos. Otra persona que me escribe es una mujer, eh, Gisa Giet Batista. Eh, me hace una pregunta compleja. Compleja. Dice, ¿qué sucede cuando en una mujer su padre nunca fue su objeto de amor? Más bien todo lo contrario. A ver, mire, muy brevemente. El Edipo. El, lo que Freud llamó el compromiso es de una forma muy sintética lo siguiente un ser humano nace y nace de una mujer el primer objeto de amor es su madre tanto para el chico como para la chica el chico es un chico, es un hombre y pasa debe pasar si hay una evolución normal del primer objeto de amor al segundo objeto de amor que es el padre pero la madre también puede ser objeto no de amor, sino también, digo, el padre puede ser también objeto de amor y de deseo, de deseo por parte, estoy hablando ahora, que me he confundido, de una chica, de una chica. Entonces, el chico, el primer objeto de amor es la madre, y si tiene una buena identificación con el padre, como él se siente hombre, pues eso hará, que esa identificación la ayude a progresar y a desarrollarse, tanto psíquicamente como hombre, eh, etc., con una buena interiorización de, esa, de ese rol de género con el padre. La niña, como es esta mujer, pasa de la madre, siempre ahí pueden haber decepciones, esas decepciones que produce la madre hacen que la niña vaya hacia el padre. Pero ¿qué pasa, qué pasa si el padre, como me plantea esta mujer, Gisa no es un buen objeto de amor. Pues evidentemente ¿qué va a pasar. En primero, que eso produce una gran frustración. Y que deja heridas importantes en el alma de esa persona. Desamor, tristeza, rabia, impotencia. Retirada la esa rabia, esa rabia retira su amor. el que debería haber haber resultado de esa relación y haber sido o que hubiera hecho una relación bonita con su padre pues esa persona lo retira más o menos y queda estancado dentro de ella y muchas cosas de las que ha sentido en esa relación en esa relación, en este caso mala, quedan reprimidas y por tanto le hacen daño luego tiene que volver a identificarse con la madre porque ella es una mujer y se identifica con la madre si la madre es un buen objeto de amor Puede paliar el que esta relación frustrada con el padre no haya sido buena. Y entonces la chica puede, aunque con ese. con esa herida dentro, puede avanzar en, por esa buena identificación con su madre con su madre. Pero claro, a veces puede pasar que la chica no pueda, no pueda relacionarse bien, no pueda identificarse bien, no pueda crear una identidad como mujer ni con la madre ni tampoco que el padre le ayude en absoluto a eso porque un buen padre lo que hace es a una mujer, a una chica, a una niña lo que hace es, sí, quererla agradablemente, tener una buena relación con ella pero no seducirla, es decir, no retenerla para él lo que tiene que hacer es devolverla a la madre cariñosamente en el cariño, en la conversación, en, en, en cada día para que se identifique bien con la madre, y pueda ser una mujer con un psiquismo sano. Eso es lo que debería hacer un buen padre. Pero las cosas no siempre son así. Hay muchas dificultades en esta trayectoria de la vida, en una familia, y por tanto pueden ocurrir muchas cosas que rompen esta, este, camino, este camino. Por tanto, Gisa. Eh, eh, gracias por tu comentario y bueno pues espero que todos vosotros hagáis muchos más voy a ver otro comentario el siguiente es de Tony Cover. Tony Cover eh, me dice yo tengo fobia a los campos abiertos pero sobre todo cuando el cielo es más visible es más visible, fíjense ustedes, tiene miedo a los cielos abiertos, pero sobre todo cuando el cielo es más visible, ¿de qué nos está hablando este señor?, mire, esto es una fobia, la fobia es un tipo de neurosis, normalmente entre los técnicos le llamamos neurosis de angustia, pero se le ha quedado el nombre de fobia, de fobia más que por la, por, la, por la estructura, por el síntoma, porque el síntoma es la fobia, pero la estructura es lo que llamamos una neurosis neurosis de angustia entonces eh, le digo a a Tony Cobert qué pueden simbolizar representar para ti los campos abiertos porque tú no tienes ningún temor a los campos abiertos en sí mismos con el cielo muy muy eh, muy muy digamos también muy muy azul y muy bonito no a eso no tienes miedo. Tienes miedo, por el funcionamiento de la fobia, a lo que tú has desplazado y proyectado en esos campos abiertos y en ese cielo. Lo que tú has desplazado, has proyectado y has condensado ahí. ¿Y qué puede ser eso? Lo más probable es que sea, como los campos abiertos es algo inmenso, es algo grande, es algo... Que, tengas un, que hayas proyectado aspectos que tienen que ver con la soledad, que tienen que ver con una relación falta de afecto, de cariño, que tienen que ver con verte así como muy, muy solo en un mundo grande, en un mundo inmenso, en un mundo que tú no puedes controlar, por tanto tienen que ver también con, con que han tocado todos estos aspectos, estas heridas que están en tu inconsciente, y ese inconsciente a vuelto al presente para eh, resignificar, dale a esos aspectos de eh, grandes espacios abiertos, muy iluminados, por decirlo así, y, y para desarrollar en ti esta fobia. O sea, entonces, ahora después voy a grabar un vídeo, después de este, que se va a tratar sobre esto. Bien, por tanto, eh, eh, Tony Cobert eh, Gracias por tu comentario, por tu... Y esto es lo que... También decir una cosa, vamos a ver, siempre lo digo. Si ustedes tienen algún problema, el que sea psicológico, que ¿Se dan cuenta? Que llevan años con él, que llevan años que le está quitando un poco, le está robando un poco la vida, y que no han podido solucionarlo. Es evidente que necesitan la ayuda de alguien acudan ustedes a algún psicoanalista, a algún buen psicólogo y digo bueno porque dentro de la psicología también hay gente buena y gente mala y hay que saber elegir cuál es su experiencia, cuántos años de experiencia tiene, si es un psicólogo que está dentro de las organizaciones de psicología colegiado, etcétera, etcétera entonces eh, eh, tienen ustedes que buscar ayuda buscar ayuda y si no pueden hacer una terapia larga, porque a lo mejor económicamente no pueden, por lo menos, vayan a un, a un especialista y consúltenle para que él le ayude un poco nos, de una forma que se adecue a su situación, incluso económica, para a ver si pueden salir de ahí. Háganlo, háganlo. Bueno, pues entonces, eh, como he dicho, Tony Cobert, un saludo y hasta otro momento. Ahora me paso a... a un comentario que me hace Jenny Jason me hace un comentario sobre eh, las drogas me dice las drogas son las que más gentes mandan al me dice nosocomios no sé si se ha equivocado yo quería decir manicomio para locos y pensar que las están legalizando y no es me pon... y no es mentira punto supresivo vean cómo las sociedades las sociedades gringa está hecha añicos Estados Unidos, gente que hace cosas irracionales y completamente faltas de juicio, las drogas destruyen el juicio, lo tuercen yo conozco gente que consume que consume esas, esas mugres y digo un poquito más y vienen los loqueros. hacen cada incoherencia, bueno, ella me pone después de cada frase muchos puntos suspensivos, bueno, qué decirle a Jenny, bueno eh, las drogas, fíjese que las drogas en general, por ejemplo, eh, toda la droga que tiene por ejemplo, con la cocaína, con la heroína, etcétera, etcétera, o el alcohol, o incluso el tabaco, que también es una, una droga, o las bebidas, el alcohol, etcétera, etcétera, todas estas drogas, uno inyecta algo en su cuerpo extraño al cuerpo, sea el alcohol, sea el tabaco, sea la bebida, sea la cocaína, sea la heroína o cualquier otra droga de las que últimamente, porque hay tantas, <ríe> anfetaminas, etcétera, hay tantas que bueno, que, que estaríamos aquí un rato hablando, yo incluso me pierdo en los nombres cuando me pongo a estudiar esto. Bueno, suponen inyectar algo en nuestro cuerpo. La pregunta es, ¿por qué un ser humano necesita inyectar en su cuerpo algo que sabe que es destructivo, pero aún así se lo inyecta. Algo pasa ahí. ¿Algún problema hay? Ninguna persona que se siente medianamente feliz se inyecta en su cuerpo ese tipo de sustancias. ¿No? Ya tiene la vida para esa persona la suficiente felicidad como para no tener que inyectarse nada. Por tanto, siempre estamos hablando de un problema que está en la base de eso. Hay que descubrir ese problema. Esas personas, y ese problema puede ser un problema que viene de muy lejos, y que, sea, eh, que hay cosas actuales que lo han puesto en el presente, que lo han llevado al presente. Y entonces, para evitar la angustia y la ansiedad y los problemas de la vida, se tienen que inyectar algo que les produce una felicidad momentánea, artificial, pero que no soluciona el problema de fondo. Por tanto, eh, hay que buscar solución. Es que muchas veces, como les digo, la solución no la podemos, no está en nuestras manos. Te tenemos que buscar ayuda para muchas cosas de la vida. Necesitamos ayuda, no solamente para esto, para tantas y tantas y tantas cosas. Necesitamos la ayuda de los demás hacia nosotros y la nuestra hacia los demás. Vivimos en un mundo que es así. Todas las cosas que yo veo en este, en esto, en este lugar donde estoy grabando las han hecho personas ajenas a mí yo estoy utilizándola y por tanto debo estar agradecido a todos aquellos que me han aportado en mi vida todas aquellas cosas que yo tengo aquí delante y tantas y tantas cosas más bueno pues nada, eh, Jenny gracias por tu por tu aportación a ver, vamos a ver hay otro señor que se llama un nombre, un nombre que me hizo gracia la primera Caruroso. es un señor que, que bueno me dice que las cosas que yo hago son como me, me, gustó, son, me, me, me gustó el nombre dice son píldoras de conocimiento y me hace reflexionar bueno, sí, bueno está bien, píldoras de conocimiento bueno, pues son como cosas que yo les ofrezco eh simbólicamente pueden ser como píldoras de conocimiento para avanzar en su vida Carurosu me da las gracias ya me ha, me ha mandado comentarios varias veces y yo también le doy las gracias a Espor, por sus por sus comentarios que son agradables, son muy agradecidos y por tanto yo también quiero estar agradecido contigo venga, un saludo a ver, creo que ya quedan pocos creo que ya, sí bueno, ya hemos llegado al final de de los comentarios que quería hacer en, esta, en este video respuesta seguiré, a, seguiré como les digo cada, cada vez que grabe haré un video respuesta en relación a los comentarios que ustedes me hayan hecho desde la última, el último video respuesta hasta ese momento y una cosa que les digo siempre yo siempre respondo a los comentarios siempre que yo recuerde no hay ni un solo comentario a no ser que se me haya olvidado no lo haya visto que no haya dado una respuesta lo que ocurre es que a veces la puedo dar hay veces que la doy muy rápidamente porque sería a lo mejor estoy más libre de cosas y puedo hacerlo otras veces tanto más pero siempre lo hago pueden ustedes estar seguros y si alguna vez no puedo hacerlo por alguna razón se lo diré bueno pues nada gracias a todos aquellos que han hecho comentarios y... Es bonito que ustedes sean parte activa de este. Run. Muchas gracias y hasta otro momento.